¿Qué pasa chicos? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy os traigo la mejor aplicación para crear torneos en el móvil, ¿vale? O en el ordenador, creo que también está en el ordenador, no lo sé Pero lo que sí sé es que está en la Play Store, en Google Play, perdón Google Play, ¿no? Se llama o Play Store Se llama Play Store, Perdonéis porque tengo un poco de retraso eh, y antes de comenzar con el vídeo quería decir una cosa muy importante y es que el 19 de febrero, día de mi cumpleaños, se va a hacer un sorteo, ¿vale? Un sorteo del que, no lo sé, no sé de qué hacer ese sorteo, pero voy a hacer algo, ¿vale? Voy a hacer un sorteo de que, de ustedes, lo que me digan en los comentarios de pavos de 10 euros en Google Play, no sé, lo que ustedes queráis... El más votado será el elegido, pero tampoco se pasen, ¿vale? Límite 10 euros o 20 euros. Como mucho 20 euros, porque tampoco es que yo tenga muchos partners. Así que, ahora sí, vamos a dejarnos de tonterías. Y la mejor aplicación que os traigo para móvil, para crear torneos con vuestros amigos, de si jugar a la Play, crear vuestros torneos, si os aburrís en vuestra casa... Crear torneos en la cancha. Yo lo suelo utilizar bastante para ir a la cancha con mis amigos y hacer torneos. Cuando hay mucha gente, cojo la aplicación y me pongo a hacer torneos, ¿vale? De 3 contra 3, de fútbol sala, lo que queráis. Aparte de hacer torneos, también tenéis los torneos de la vida real. Por ejemplo, el de la liga. Vamos a poner el de la liga, ¿vale? Y ahora miramos la clasificación, ¿vale? Mirar ahí la clasificación. Perdón, voy a guardar esto aquí. Vale, no me carga ahora. Genial, bro. Ahí está el Real Madrid, ¿vale? Eh, Real Madrid va primero, segundo por segundo, ahora Tercero, Getafe. Que no me esperaba yo el Getafe en tercer puesto. Increíble, Getafe. Bueno, yo por ejemplo tengo varios torneos. Ahora, ¿vale? Les voy a enseñar cómo hacer los torneos adecuadamente. Cómo crear equipos y demás. Porque es la mejor aplicación, sin duda. Es la muy... Es la más completa, ¿vale? Está muy, muy completa. Y ahora vamos a ver... Estoy mirando para abajo porque tengo el móvil, ¿vale? Ahora vamos a ver, por ejemplo, estos son mis torneos que yo tengo. ¿Por qué se llaman segunda división B, la Liga 2 y la Liga? Por ejemplo, porque yo modifico los equipos que están en la Liga. Por ejemplo, aquí hay equipos de primera división, de segunda como el Elche. Y después hay equipos creados por mí, por ejemplo, el Club Deportivo Danix. Vale, esto, esto es porque estaba haciendo pruebas con la aplicación y va bastante bien. ¿Cómo funciona? Muy bien. Vamos a crear un torneo desde el principio, ¿vale? Vamos a crear un torneo. Aquí, crear nuevo torneo, no tiene mucha más pérdida. Ponemos crear nuevo torneo. Y nos sale el nombre del torneo, vamos a poner este mismo. Aquí, deporte, fútbol, fútbol sala, balonmano, mmm, baloncesto, voleibol, tenis. De ping pong hockey etcétera hay muchos vale voy a poner fútbol porque es el más general el año que ustedes quieran poner a eso da igual grupos ligas o eliminatorias grupos se puede hacer grupos y eliminatorias a la vez creo eliminatorias que es como una copa del rey básicamente es ir eliminando y la liga voy a poner una liga mismo y número de equipos pues no sé voy a poner como estoy poniendo un ejemplo voy a poner seis esto es manual, significa todas las rondas que queráis, ida, vuelta, ida, vuelta, ida, vuelta, así todo el rato, infinitamente, lo que ustedes queráis. Una ronda sola, dos rondas, tres rondas y cuatro rondas. Voy a poner una ronda. Ahora, ¿qué significa esto de aquí abajo que ustedes veis? De crear desde la liga o crear desde la plantilla. Crear desde la liga significa, por ejemplo, eh, coger la liga Santander, por ejemplo, donde está Real Madrid, Barcelona y etcétera. Pues podemos coger esa liga y modificar los equipos. Por ejemplo, eh, pongo esto y puedo modificar la liga Santander y poner mis equipos que yo quiera. Por ejemplo, quitamos al Madrid y ponemos a un equipo de tu pueblo, por ejemplo. No lo sé. Lo que ustedes queráis. Y lo de la plantilla, no sé, no lo he mirado todavía. Vale, voy a ver. Vale, lo de las plantillas son lo de los países. España, Francia, Alemania, etcétera. Vamos a crear el torneo. Una vez creado el torneo, nos va a salir esto. Aquí, en todos, estos son todos los equipos que yo tengo descargados. ¿Cómo se descargan? Vale, voy a tener que volver atrás otra vez. ¿Vale? ¿Veis? Este es el torneo, puse seis equipos. ¿Cómo se descargan? Parece un rollo, pero no no es o así, sea, no es un rollo, ¿vale? Yo es que tengo flejes de ligas ellas porque, no sé, me aburro. Cuando me aburro me pongo a jugar como si estuvieran primera división y segunda realmente. Y, no sé, me pongo un poco aburrido lo que viene haciendo. A ver, ¿cómo se descargan los equipos? Pues buena pregunta. Porque ahora mismo no recuerdo muy bien. ¿Vale? No recuerdo muy bien. Vale, ya me acordé. Os tenéis que ir a la liga, por ejemplo. ¿Vale? Y donde pone... Yo es que ya tengo una liga creada. A ver, me voy a ir a otra liga que no tenga ella. Por ejemplo. Me voy a ir a la Serie a. Vale, ahí donde ponga donde pone crear torneo, ustedes ponéis crear torneo y os descargáis, o sea, se descargan automáticamente los equipos de la liga, esa. Yo, por ejemplo, ya tengo descargado la liga, la liga 2, o sea, segunda división, según todos los equipos de segunda B, la copa del rey y la champions Entonces me tienen que salir los equipos que de esos ligas, ¿no? Administrar equipos. Y aquí sale todos los equipos de la champions de primera, de segunda, lo que sea y para crear vuestro propio equipo, vale, que yo tengo estos creados, estos equipos creados, eh, porque, eh, por si, sí, me he descargado en muchos equipos de fútbol sala ya que soy jugador de fútbol sala y he puesto varios equipos de fútbol sala para yo crear mis torneos ahí. Bueno, pues ustedes tenéis que crear aquí nombre de equipo ponéis no sé qué lo que sea. Aquí la valoración, ¿para qué es esta valoración? Importante. Para simular partidos, por si ustedes queréis hacer como un modo carrera simulando partidos, pues lo podéis hacer. El logo se hace aquí, ¿vale? Aquí este es el equipo y en el para hacer el logo os tenéis que crear el equipo, o sea, darle al plus este de aquí, al más. Y cuando salga vuestro equipo, por ejemplo el Lorirón, ponéis este simbolito de aquí, lo mantenéis y le ponéis el escudo, ¿vale? ¿Cómo se pone el escudo? O descargáis la imagen de internet o... No sé, descargar una aplicación de crear logos o lo que sea. Pero ya ahí hago este rollo. Vale, una vez creado el torneo, os va a salir esto, ¿vale? Esto es nada. Esto es por si queréis poner ya jugadores. Yo no lo pongo porque la verdad es agotador. Pero para... Si estás viendo este vídeo, a lo mejor podría ser un administrador de torneos reales, ¿no? Por ejemplo, no sé, eres el presidente de un equipo y queréis hacer una liga... Pues los podéis hacer porque podéis poner la liga pública, podéis poner los jugadores del equipo del torneo. Por si, por, si, por ejemplo, tenéis una categoría cadete o juvenil lo que sea. Pues ustedes ponéis los veis eh, Goladores, asistentes, mejores jugadores. Ya eso depende. Tenéis que lo poneros en vuestro equipo. Por ejemplo, voy a poner los seis equipos. Voy a poner el orirón, a agregar al equipo. Al torneo, perdón. El refrigerio este, que no es... Este es de la cancha, ¿vale? O sea, son equipos de la cancha. Voy a añadir al torneo así. A ver cuántos vamos. Vale. Sale en blanco, ¿por qué? Sale en blanco porque tenéis que poner... Seleccionar equipos. Simular encuentro. Os lo recomiendo, simular encuentro. No ponerlo manual. Aquí le dais varias veces hasta que se complete. ¿Vale? Y ahí está la liga, ¿vale? Simplemente ya está la liga... Ahora, pues, si queréis, por ejemplo, picarse en el equipo, aquí está el calendario del, juego, del equipo que ustedes habéis puesto. Aquí podéis poner un delantero, medio centro, un defensa, un portero, los jugadores. Aquí salen los trofeos que ha ganado ese equipo y aquí la clasificación. Por ejemplo, para jugar un partido simplemente ponéis el resultado que ustedes queréis. vale Si queréis simular los partidos como el modo carrera, simplemente resultado aleatorio... El resultado aleatorio, dos veces, ¿vale? Para jugar la primera parte y la segunda. Salió 0-0, pero ahora sale 2-1, ¿vale? Gana el refrigerio 2-1, el Pozo Murcia empata contra el Telde y el Loriron le gana al Movistar. Bueno, eh, pues así funciona la aplicación, ¿vale? Después para eliminar... Eh, hay más cosas, obviamente, por ejemplo, a ver, le voy a enseñar un poco más. Eh, promociones, esto es por si queréis hacer lo que yo estaba haciendo... Uy, el anuncio. Por si queréis poner... Que lo de primera división, segunda división, etcétera, ¿Vale? Os lo ponéis, mirar, Ponemos esto otra vez. ¿Veis? Y sale como un ascenso. Está muy bien hecha la aplicación, ¿vale? Está muy bien hecha la aplicación. Aquí está el playoff, los trofeos, editar torneo, etcétera. Y bueno, chicos, eso es todo. No, o sea, no tiene nada más. Pero es la más completa sin duda ninguna. Voy a eliminar el torneo porque era un ejemplo. Y bueno, pues mirad, por ejemplo, yo tengo una liga bastante grande aquí de 20 equipos. ¿Vale? Salen los anuncios. Si queréis que os traiga una aplicación para quitar los anuncios, mira por qué. Ahora que me estoy dando cuenta, se me ha quitado los escudos de los equipos. Y no sé por qué. Bueno, se ha bugueado. Esto se ha bugueado porque nunca me ha pasado. En mi vida me ha pasado. A ver. Se ha bugueado y no han salido los escudos de los equipos. Pero ¿por qué no sale? Ojo María Barcelona, eh, se viene. Bueno, esto se ha bugueado, no sé por qué. Pero, bueno, es la primera vez que me pasa, así que no suele pasar. Así que chicos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. No olvides dejar tu like y suscribiros al canal. Y dejar la campanita que, os lo vuelvo a repetir, que viene un gran sorteo. Y no es que mi canal tenga muchos seguidores, así que tienes una gran probabilidad de ganar el torneo. El torneo ahora, el sorteo. Así que una vez dicho esto, eh, acordaos que si queréis que suba una aplicación de quitar los anuncios a todas las aplicaciones. O sea, tú entras a Google y no te salen ni anuncios ni nada. O sea, ni en YouTube ni en ningún lado. La aplicación la tengo. Ahora, si la queréis, ya sabéis, compartir el vídeo, comentar qué queréis la aplicación y 10 likes. Y ahora sí, hasta la próxima. Adiós. Y ya está, ¿no? Pues ya estaría... Pues ya estaría... Ya llevamos 10 minutos, pues sí. <risa> Ahora sí, adiós.